Hoy día eh, se está ventilando al interior del Congreso Nacional un proyecto que ya está en su fase prácticamente final, que es el fortalecimiento de lo que es el Servicio Nacional de Pesca o Cena Pesca. Y, ese, eh, y la idea verdad de esa iniciativa, de ese proyecto, es justamente fortalecer en, en cuanto a recursos humanos, especialmente, como también recursos económicos financieros, al Servicio Nacional de Pesca para que pueda incrementar o aumentar su labor de control y fiscalización de lo que acontece hoy día en las aguas marítimas territoriales chilenas. Así que esperamos que prontamente, hoy día, ese proyecto, esa iniciativa, está en una comisión mixta eh, ...que seguramente en las próximas semanas ya se va a estar tratando... ...porque hubo algunas diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado... ...y por lo tanto, de, eh, sobre todo en la temática vinculada con, la, con, la, con las sanciones... ...con las penas, con las multas verdad que se pueden aplicar... ...por lo tanto hoy día eh, al incrementarse, verdad porque el organismo, uno de los organismos... ...que fiscalizan justamente lo que es la pesca ilegal... ...es justamente el CERNAPESCA, pero... ...hoy día eh, sucede o acontece de que tiene una falta de recursos humanos especialmente... ...así que aquí va a haber un incremento de alrededor de 250 funcionarios... ...que se van a agregar a la planta de lo que, es la, lo que es el Servicio Nacional de Pesca... ...y por supuesto que ahí se espera que con, ese, con esa cantidad de, de funcionarios... ...o profesionales y personal en general... Eh, ...sirvan para poder justamente controlar... ...lo que es la pesca ilegal... ...que hoy día es bastante importante... ...y bastante relevante... De lo que acontece... ...en nuestro querido país". También estoy de acuerdo con que en algún momento esto hay que irlo, hay que irlo disminuyendo, hay que irlo restringiendo. Eh, no así tanto en la pesca como es la, la pesca de mediagua, que es, ella no llega, digamos, al fondo marino. Por lo tanto, es una quizás eh, ello a lo mejor podría todavía eh, existir, digamos. Pero sí eh, la, la, la, la, la pesca de arrastre de fondo. Yo creo que hay que aplicar algunas eh, políticas políticas públicas en el sentido de ir restringiendo cada día más lo que es la aplicación tal como hoy día se está llevando a cabo. Pero ya, como estábamos comentando, ya hay algún tipo de restricciones, ¿verdad?, eh, para poder proteger justamente el ecosistema y especialmente el fondo marino. al menos en la Comisión de Pesca a la cual que eh, participo y que ya desde el periodo anterior incluso, eh, nosotros hemos apro aprobado y hay ya a, a varios proyectos o iniciativas que van justamente a fortalecer lo que es la pesca, la pesca artesanal, como es eh, el, la temática vinculada a lo que son las caletas de pescadores, verdad? Que hoy día eh, en muchos, en gran, una, en su gran mayoría, que están eh, ubicadas en el litoral chileno, eh, no pueden hacer eh, grandes inversiones porque están en tierra de nadie. Y esta y esta esta ley, digamos que ya está en aplicabilidad, les va a permitir justamente ir regularizando ese tipo de, de instalaciones para mejorar las instalaciones y todo lo que significa ¿verdad? El, el, la labor que ellos realizan eh, como pescadores artesanales Incluso van a poder mejorar por supuesto sus caletas en la infraestructura Y también van a poder utilizarla para eh, establecer pequeños negocios en el ámbito del turismo por ejemplo Y otro tipo de servicios que puedan ellos dispensar Pero siempre y cuando obviamente estén regularizadas por lo tanto, eh, hoy día, y, y así hay otra serie de iniciativas o, o proyectos, o ya algunos que se han transformado en ley, que van justamente en la línea de fortalecer la pesca artesanal. Así que esperamos, ¿verdad?, con el devenir del tiempo, ojalá que esas, esas normas que están recién apareciendo lleguen en su plenitud de, de lo que es la aplicabilidad eh, para poder justamente ver cómo se va desarrollando la pesca artesanal. Y el espíritu, el ánimo es justamente y fortaleciendo y entregándole mejores herramientas justamente a los pescadores artesanales.